Familiares de tres personas nativas de Pimentel y Las Guaranas, que hasta la fecha continúan desaparecidas, luego de que la yola en que pretendían arribar a Puerto Rico naufragara, se muestran desesperados por saber del paradero de sus allegados. Se perrado que llamen y que digan, que por lo menos está en tal sitio, sea donde sea, donde sea, donde sea que, le, te, que me cuidara y que le cuidara a su hijo, eso fue lo último que me dijo antes. Incluso yo le dije que no se fuera. Y me dio un beso, un abrazo y se fue. Que, quería, que quiere progresar como cualquiera. Una de las integrantes del viaje legal, que pudo ser rescatada, narra cómo sus compañeros fueron perdidos de vista. Nos montamos a las 7 de, la de la noche. Y nos volteamos a las 3 de la mañana. Uh -huh. Entonces, el, la yo le había cogiendo agua de adelante. Entonces Capi dijo, vengan todos para atrás. Y cuando cogió todos para atrás, dijo capi devolvémoslo. Él dijo, está bien, vamos no, a devolver. Y cuando nos volvimos, vino una ola y se llenó atrás de agua. Entonces empezó a nosotros la, la ola porque hundió el barco. Nos quedamos 20 agarrados del barco y los otros no lo volvimos a ver. Un barco de, de carga. Que pasó. Un barco de carga, no sé y después llamó a la marina y nos fueron a recoger. Específicamente, que ¿no? sucedió? El capi nos dijo que estaban llegando al canal de la mona. ¿Al canal de la mona? ¿Cuál es? Era 98 el pueblo de capitán. Sí. Desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nosotros no pensamos que eso puede ser porque han salido tantos viajes y, y todo bien, pero eso lo hace la ilusión y la banda. Si sí, yo me hubiera montado otra vez, también se, se volteó la Yola, también, pero no fue tan lejos nada. ¿no? Sí, pero... Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.